Datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, university, comunicación, reloj, sistema, aprendizaje, todo esto y mucho más en Radio Radiolab. Pues aquí continuamos en Radio Lab UGR hablando con distintos profesores, investigadores e interesados en el mundo de la innovación pública desde las universidades. Aquí al otro lado de la pantalla tengo a Raniere Moreira, que es profesor de la Universidad Federal del Cariri y que además coordina el Laboratorio de Investigación en Gestión de Ciudades y Territorios. Eh, muy buenas Raniere, bienvenido. Hola Javier. Buenas tardes para ustedes en España. Gracias por la invitación. Eh, a vosotros por, por responder. Eh, vosotros trabajáis también en temas de innovaciones, en ese llamamiento que hemos hecho a, a todo el mundo que trabaja este tipo de temas. Y a todos lanzamos un poco la misma pregunta. ¿Cómo puede hacerse innovación pública desde las universidades? Bueno... Eh... Voy a hablar un poco de, de cómo hacemos en la CIT, en, en la UFICA, y a, a partir de esto, eh, desde nuestro punto de vista sobre la innovación, sobre cómo, cómo intentamos, por lo menos, contribuir a la innovación pública desde la universidad. Entonces, eh, yo creo que es importante eh, separar la, esta... esta Parten tres puntos que, que a mí me parecen centrales en la, en la discusión. El primero, el papel propio de la universidad en términos de formación, investigación, extensión universitaria. Entonces, ¿cómo, cómo, hacemos, esos ejes, cómo hacemos que esos ejes funcionen? ¿Cómo hacemos esos papeles teniendo en cuenta la necesidad de producir innovaciones públicas, la necesidad de producir innovaciones sociales, sino que eh, eh, entendemos como importante que esto se dé se a partir de la escucha a, a las demandas, a los desafíos de, que se plantean en, en el territorio donde la universidad se, se ubica, donde la universidad se insere. Entonces, eh, eh, un, un primer punto que, que yo... yo eh, de que yo hablo es la necesidad de que nos esforcemos desde la universidad para hacer escucha activa en el territorio, escuchar los distintos actores públicos, sociales, uh, uh, de los movimientos sociales, colectivos, de tantos otros actores que tienen voz y tienen que, que se hacer presentes también en el debate sobre la innovación. Y después, ¿cómo... Uh, uh, con base en esa escucha podemos uh, uh, transformar, podemos cambiar nuestro modo de investigar nuestro modo de, de, de hacer la formación y hacer la transferencia de conocimiento ¿no? involucrando a los docentes, a los estudiantes y a toda la sociedad por lo más las administraciones públicas uh, uh, el otro punto que, que de que hablo la necesidad de que, que esto se, se desarrolle en ecosistemas entonces la necesidad de, de, y, y del papel que, que la universidad puede jugar en ser el, la movilizadora y el articulador de redes que, donde eh, se aproximen distintos actores, estos distintos actores para que la innovación se... se, se de, entonces hablamos de ecosistema de innovación y donde se pueden estar presentes actores públicos de la sociedad civil y la universidad en la producción de las innovaciones y por fin la necesidad de que hablemos de la ciencia ciudadana entonces como eh, eh, la, la los distintos saberes, más allá de lo, del saber académico, del conocimiento científico, se pueden hacer presentes en la producción de las innovaciones y cómo la universidad puede eh, eh, si, si colocar como esta, como que una plataforma donde los distintos saberes se encuentren y bajo los cuales podamos avanzar en... Nuevas formas de hacer universidad, nuevas formas de hacerlo lo público bajo la innovación. Eh, ¿Crees que una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo del coronavirus, de la COVID-19, eh, supone un reto también para la innovación pública? O dicho de otra forma, ¿podemos usar la innovación pública también para eh, plantear soluciones también a un desafío como el del coronavirus? Sin duda, eh, eh, a mí me parece que eh, la, la situación presente en la, bajo la pandemia no, nos ha mostrado que la innovación es cada vez más necesaria en estos contextos para da, generar respuestas más rápidas, respuestas que sean más objetivas, más directas a los desafíos que se han planteado eh, a partir de, de, de la COVID. Entonces, una de las cosas que tenemos observado, por ejemplo, es la, la acción de distintos actores públicos, sociales, de movimientos, de colectivos, que, que, han, que, que están haciendo cosas interesantes y que precisan por tanto, ser reconocidos. ¿no? Actores que... que intentan colaborar con lo público más allá de los gobiernos, entonces uno, nos, a, a nosotros nos parece que, que tienen generado una nueva forma de, de, de hacer políticas, una nueva forma de, de, de dar, generar respuestas para los desafíos del territorio en, basados en la creatividad colectiva, en la inteligencia colectiva, en la coproducción también de, de, de políticas, coproducción de acciones concretas direccionadas a, a, a, a solucionar los desafíos que, que se plantean los territorios. Entonces, eh, eh, ojalá que la COVID no, nos genere, eh, eh, ojalá podamos aprender otras formas de hacer política, otras formas de gestionar nuestras ciudades, otras formas de gestionar lo público. Y creo que la universidad juega un papel central en nuestro contexto desde cuando se, se ponga atenta a estos nuevos movimientos, desde cuando se ponga dispuesta también a, a, a conectarse a estos nuevos movimientos y generar conocimiento a partir de ellos. En este esquema que planteas, hablas, por ejemplo, del concepto de ciencia ciudadana. ¿La ciencia ciudadana es un ejemplo de innovación pública aplicada en las universidades o es más bien una herramienta para hacer innovación pública? ¿Qué papel tiene la ciencia ciudadana en todo este modelo? Es como un... Tanto como un modelo como una, una importante herramienta para que no solo podamos aplicarla en la producción de las innovaciones públicas, como podamos replantear o, o, o re, reposicionar la forma como pensamos y la forma como estructuramos nos, nuestras investigaciones, nuestras acciones, eh, eh, direccionándola por la innovación pública, entonces la, la ciencia ciudadana eh, recoloca en un, en un otro espacio la forma como la universidad funciona, podemos decir así, entonces no es apenas, no, no, no se trata solamente de escuchar a la población, traer esto para la universidad, producir conocimiento y transferirlo posteriormente, pero... Una nueva forma, Como una un nueva sinergia ¿no? un de cómo el conocimiento es producido, de cómo los distintos saberes eh, eh, se si, si, si juntan y se complementan en la producción de la innovación pública. Oye, Raniere no te quito más tiempo. Una última pregunta. Si tuviéramos que resumir o destacar eh, tres conceptos principales que dijéramos, la innovación pública es, por ejemplo, uno de los que has dicho, no, es la escucha activa. ¿no? ¿Qué tres conceptos destacarías tú como los elementos centrales sobre los que debe descansar la innovación pública de cualquier universidad? Sí. La ejecutativa como, como existe. <ríe> eh, un otro punto es la ciencia ciudadana eh, y la ecología de saberes como cómo universidad podemos eh, tratar con el mismo nivel de, de responsabilidad como el, sin jerarquías los distintos saberes, saberes populares, la experiencia de los expertos, de los profesionales, más allá del conocimiento científico, y por fin, el enfoque ecosistémico, el trabajo en redes, como forma de, de, de poner en un mismo espacio todos estos actores, todos estos saberes y... y, y a partir de ahí, producir nuevas formas de, de innovación, nuevas formas de gestión pública también. Muy bien, eh, Ranier de Moreira, profesor de la Universidad Federal del Cariri, eh, muchas gracias, muy obrigado eh, por estar ahí y atendernos un ratito y compartir eh, esa forma de ver. Eh, yo creo, muy rica de eh, comprender la innovación social y, y que vamos además a poner en común en ese encuentro que va a ser dentro de unos pocos días, el 21 y el 22 de mayo, eh, donde tendremos oportunidad de charlar eh, con, pues contigo y con todos lo, los demás que están compartiendo también su visión sobre la innovación. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Sí, muchas gracias. Yo, ha sido un gusto hablar contigo sobre estos temas. Yo... Espero que sean útiles de, de alguna forma y nos vemos pronto en el encuentro a uh, 21 y 22. Gracias. Bueno, uh... Radio Lab UGR Radio Universitaria para el Ciudadano Conectado. Ciudadano Conectado.